y muchas gracias nuevamente por su presencia hoy aquí esta mañana, donde les daremos traslados de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana aquí. Eh, me acompaña el consejero de la Presidencia con motivo de los dos primeros puntos que tienen ustedes en el dosier de comunicación relativos a la jornada de laboral de 35 horas y al decreto ley que hemos aprobado esta mañana para su aplicación así como al decreto por el que se convocan las elecciones a alcaldes pedáneos en las entidades locales menores. Si les parece, detallaré yo el resto de los asuntos y, posteriormente, será él el que haga referencia a los dos que les acabo de mencionar. En primer lugar, en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León destinará 11 millones de euros para el servicio de atención de llamadas de emergencia el 112 de Castilla y León. Este servicio se ha previsto, que se ha prestado, como hasta ahora, de forma continua, las 24 horas al día durante los 365 días del año y tienen ustedes todas las condiciones que este contrato incluye desde el punto de vista de su aplicación y que justifica esta inversión que les estoy citando, 11 millones de euros, para un servicio que está siendo muy útil al conjunto de los ciudadanos por el número de llamadas que recibe por el tiempo de respuesta y la puesta a disposición también de los propios servicios de funcionamiento, una vez que estos han sido movilizados. La propia consejería en el área de vivienda concede una subvención de 150.000 euros a la Cofredía de la Santa Veracruz en Valladolid para la rehabilitación y la restauración de la iglesia penitencial que lleva idéntico nombre. Se trata de una actuación a realizar en esta iglesia y que se Realizará en el contexto de la celebración de los 40, 400 años, el 400 aniversario de su eh, construcción. Requiere ciertas actuaciones y ahí estará la Junta de Castilla y León en el desarrollo y ejecución de las mismas con esta ayuda de 150.000 euros. 120.000 euros será en diversas subvenciones para distintas entidades colaboradoras en materia de protección civil. Estamos hablando, en este caso, de Cruz Roja, el Colegio Oficial de Psicólogos, la Fundación Santa Aurora y otras organizaciones de voluntariado en diversas provincias, que incluye eh, formación en materia de emergencia. Las ayudas van a servir para financiar las intervenciones en materia de emergencia y las situaciones tales como el rescate de personas, la salvaguardia de la vida en accidentes o catástrofes naturales, así como la prevención y el control de las emergencias que dichas actuaciones pueden provocar. 45.000 euros de subvención a diversos ayuntamientos en el Camino de Santiago y al Consejo Comarcal del Bierzo. Tienen ustedes la relación de los mismos. Se trata de financiar las áreas de prevención, información y ayuda al peregrino, así como lo has agrupaciones de voluntariados de protección civil. En este caso concreto, las subvenciones están justificadas debido al constante aumento de peregrinos en el Camino de Santiago y que las administraciones afectadas, fundamentalmente también las administraciones locales, han querido tomar medidas para evitar posibles incidencias en el territorio de nuestra comunidad y, asimismo, hacer el mantenimiento, señalización de las vías y el ofrecimiento puntual de información a eh, eh, peregrinos sobre itinerarios meteorología, además de garantizar la seguridad a lo largo del camino. En el ámbito también de la propia Consejería de Medio Ambiente, se actualiza el proyecto regional del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello, en Salamanca. Entre las actuaciones que se prevén se encuentran las obras de ampliación del depósito de rechazos, que, lógicamente, a medida que pasan los años y su utilización va siendo necesaria una ampliación, así como la construcción de una nueva nave de tratamiento de la fracción orgánica del residuo para la separación e instalación de un decantador para las aguas pluviales. Pasando ya a la consejería de Transformación digital y de movilidad, 5 millones de euros para empresas concesionarias del Servicio de Transporte Público de Viajeros por Carretera para paliar el déficit de explotación de este ejercicio. Recordarán ustedes que a final del año pasado incorporamos 5 millones de euros que se destinaron a estas... Eh, entidades concesionarias del servicio de transporte público, se añaden ahora 5 millones de euros adicionales, porque, lógicamente, en un contexto donde seguimos garantizando la totalidad del servicio público de viajeros que tenemos en Castilla y León y donde, además, eh, estamos eh, cubriendo el déficit de ese transporte de viajeros por carreteras, que se ha visto aumentado tanto por la disminución del traslado de personas a raíz de la pandemia como por el incremento de los costes en la gestión del mismo vinculado al coste del combustible y la energía, pues se ha hecho aumentar el déficit y, por tanto, incrementar también las aportaciones económicas a los concesionarios. Estamos hablando que con esta iniciativa el objetivo es llegar a las 170, 123 empresas que tiene en este momento 243 concesiones de transporte público de pasajeros por carretera en nuestra comunidad autónoma. También en el ámbito de la misma consejería y relativo... Al tema del transporte, destinaremos casi 600.000 euros para prorrogar el contrato de gestión de la central de reservas del servicio de transporte a la demanda. Este contrato, como ustedes recordarán, consiste en la prestación de los servicios necesarios para la operación y el mantenimiento de esta plataforma tecnológica para la recogida de reservas telefónicas, la atención a los usuarios y el control y gestión de la información recibida de los equipos embarcados en los vehículos que realizan estas operaciones. El transporte del que estamos hablando es un transporte a la demanda, que en la actualidad tiene en Castilla y León casi 2.000 rutas, en concreto 1.959 rutas de transporte repartidas por todas las provincias de Castilla y León y cuyo objetivo es poner a disposición de los usuarios de estas zonas el denominado bono rural gratuito de transporte a la demanda, con el que se puede viajar de manera gratuita e ilimitada en todas ellas. De esta forma, cuando algunas veces preguntaban ustedes por el transporte rural, el transporte rural en lo que corresponde al transporte a la demanda es gratuito en Castilla y León. Lo era antes de la crisis de incremento del precio de la energía que hemos vivido y lo seguirá siendo después de este año. Por tanto, esta es una gratuidad que, en el caso de la comunidad, supone llegar a casi 2.000 rutas, 1. 1.959 rutas, y supone esta inversión adicional para la gestión del sistema informático y a lo que se une esta aportación añadida de 5 millones de euros para cubrir el déficit de los concesionarios. Por tanto, en este Consejo de Gobierno, 5,6 millones de euros ...para el transporte de viajeros por carreteras, fundamentalmente en el medio rural... ...y además con esto se financia el coste que tiene para el conjunto del presupuesto público... ...el que el transporte a la demanda y el transporte rural en Castilla y León sea gratuito... ...para todas las personas que lo usan y por tanto es un elemento de convergencia y de cohesión social. Decirles que el número de beneficiarios a día de hoy de este bono rural gratuito de transporte a la demanda en Castilla y León es de casi 170.000 personas, en concreto 167.474 personas. Casi 170.000 ciudadanos de Castilla y León tienen este bono gratuito en casi 2.000 rutas de transporte con un coste para la comunidad que ha supuesto para el día de hoy inyectar 5 millones a los concesionarios y 600.000 euros al sistema de gestión informático del sistema. Si ya pasamos al ámbito de lo que es la Consejería de Igualdad de Oportunidades. Se destinan 1,6 millones de euros para las obras de reforma de la Residencia de Protección José Montero de Valladolid. Estamos hablando de obras en el sistema de protección a la infancia en nuestra comunidad autónoma y se trata de un sistema parecido al que venimos desarrollando de unidades de convivencia en el caso de las personas mayores en las residencias de mayores y, por tanto, unidades más pequeñas, más habitables, con un ámbito y un espíritu más familiar. Y más cercano. Las obras afectan en este caso a la planta semisótano... ...y a la planta baja para la obtención de tres unidades de convivencia... ...y una unidad de acogida en un entorno organizativo similar... ...como les digo, a los del ámbito doméstico. Se instala además un pequeño eh, montacargas. Estas obras, como les he señalado, eh, se marcan en el impulso que la Junta de Castellano... ...está dando al nuevo modelo de atención que promueve el desarrollo integral... ...de los menores, que además de atender sus necesidades más básicas... ...busca la promoción de sus derechos... ...un modelo que busca la normalización... ...de la vida de los menores en Castilla y León. La Consejería de Educación invertirá... ...más de 2 millones de euros... ...para la construcción de un pabellón deportivo... ...en el Centro Integrado de Formación Profesional de Ávila. Estamos hablando en concreto de una inversión... ...de dos millones mil euros en Ávila. Disculpen. Se trata en este caso de la contratación de este nuevo pabellón deportivo eh, para dar servicio en este centro de formación profesional. Actualmente es casi un centenar de alumnos el que cursa en Ávila ciclos pertenecientes a la familia profesional de actividades físicas y deportivas. Eh, las obras están previstas iniciarse en el mes de julio, coincidiendo con el periodo vacacional, y la ejecución de las mismas será 14 meses, por lo cual estarán disponibles con cierta seguridad, a lo largo del próximo ejercicio. Más de 2 millones de euros en el ámbito educativo, pero también para mejorar la formación profesional y para mejorar la educación física. Se aprueban 275.000 euros. Esta ocasión es la Consejería de Cultura y Turismo para las eh, juntas de cofradías de Semana Santa de Castilla y León para actuaciones culturales y de promoción turística. Estamos hablando de que estas cantidades se destina a aquellas juntas de cofradías de Semana Santa en localidades que tienen declaración de fiesta de interés turístico internacional, nacional o regional. Es una aportación económica ciertamente relevante. Tienen ustedes la distribución de las mismas en cada una de las juntas de cofradías, a lo que se une una cantidad de 77.000 euros para el programa de apertura de monumentos en esta Semana Santa, 77.145 euros para las 11 diócesis ...que la Iglesia Católica tiene en Castilla y León... ...que va a permitir la apertura de monumentos... ...durante la Semana Santa... ...que es una época que por su también especial... ...contenido no solamente en términos de religión y fe... ...sino en términos de cultura y turismo tiene... ...y que nos va a permitir... ...poner a disposición de este programa... ...un total de apertura de 323 templos... ...para visitas distribuidas... ...en un total de 259 localidades de Castilla y León... ...en su mayoría en el entorno rural... De nuestra comunidad autónoma. Por tanto, se van a beneficiar de esa iniciativa más de 250 localidades y más de 300 templos que van a ser abiertos. Como ven ustedes, a lo largo de este Consejo de Gobierno son bastantes los temas que han sido objeto de referencia, muchos en el ámbito del medio ambiente, que sigue siendo una prioridad como señal de identidad de Castilla y León, muchos en el ámbito del transporte, en este caso. En el transporte rural y en el transporte a la demanda, 5,6 millones de euros, y algunos relativos, como han podido ustedes apreciar, a la vinculación en torno a la Semana Santa, que incluye tanto el apoyo a la Junta de Cofradía de Semana Santa para sus actividades como el programa de apertura de monumentos durante este periodo con la Diócesis de Castilla y León por un importe de en torno a. 350.000 euros. A esto se une los apartados que necesitaba citaba anteriormente y para ello tiene la palabra el Consejo de la Presidencia. Muchas gracias. Gracias al portavoz. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. Como señalaba el mismo, hoy hemos procedido a aprobar el decreto ley por el que se establece la jornada de trabajo de los empleados públicos en las 35 horas. La fecha de efectividad del mismo, de dicho acuerdo, tiene como tal el próximo 1 de junio a excepción del sector educativo, que será efectiva a partir del 1 de septiembre. Se mantiene, eh, así se establece en el propio decreto ley, la posibilidad de exigir a los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación una jornada de dedicación eh, especial de una duración eh, superior. Importante recalcar que dicho decreto ley traslada el acuerdo que en Mesa General de Negociación hemos llevado a cabo con las distintas organizaciones eh, sindicales y por tanto estamos satisfechos tanto las organizaciones sindicales como el gobierno de llevar a efecto algo que teníamos comprometido y que por diversas vicisitudes hasta este momento no se había podido eh, cumplir. Eh, sin lugar a dudas, para nosotros era muy importante que en todos los ámbitos de la Administración el acuerdo de la implantación de las 35 horas Fuera posible y, por tanto, el acuerdo afecta, por supuesto, a la Administración General, pero también a la Administración Docente, a la Administración Sanitaria y la propia de los propios servicios eh, sociales. Con ello, recobramos eh, una jornada laboral que era la implantada hasta el año 2012 y que, como saben todos ustedes, Ustedes, por diversas circunstancias, eh, sobre todo de índole económica, hizo que el conjunto de la Administración española se refugiara en las 37 horas y media. Y hoy, ya una vez que hemos superado los momentos que en aquel entonces dio lugar a ese establecimiento, recuperemos la normalidad. Con ello, estamos consiguiendo algo que es fundamental, que es eh, conciliar mucho mejor la vida familiar y laboral de nuestros empleados eh, públicos. Y en relación a lo que es el, la jornada eh, laboral, eh, les quiero significar que en la misma se establece como jornada obligatoria la de la que transcurre entre las horas 9 a 2 de la tarde y luego se establecen eh, como jornadas en las cuales eh, puede tener una parte variable entre siete y media a nueve y cuatro y seis y media de la tarde, del, eh, de, de, de lunes a, a jueves, y los viernes entre las dos y las cuatro y media, facilitando con ello también eh, la conciliación eh, de la vida familiar y laboral. Con este eh, acuerdo eh, que tiene su plasmación en el correspondiente decreto ley, eh, se abre ahora un periodo de trabajo conjunto con las organizaciones sindicales en todos y cada uno de los ámbitos para ir acomoda acomodando las correspondientes eh, jornadas e ir acomodando los correspondientes calendarios. Como nadie se le escapa, en cada uno de los sectores las vicisitudes y las peculiaridades son propias y específicas. En este apartado sí que quiero también eh, resaltar que desde el inicio de la legislatura ...y que es un compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco... ...por supuesto la implantación de las 35 horas... ...hemos llevado a cabo una serie de eh, acciones importantes en aras a, a la acción y la actividad propia de nuestros empleados públicos. Hemos procedido a la reducción de la temporalidad. Como saben, eh, convocamos eh, casi 9.500 plazas en ese objetivo de reducir la temporalidad, que junto a las 3.000 plazas de nueva creación dio lugar a que el año pasado tuviéramos convocadas 13.000 plazas que suponen un avance importante en el objetivo de llegar, como nos exige la Unión Europea, a reducir la temporalidad en el 8%. Hemos llevado a cabo, como saben, las correspondientes mejoras retributivas que se han visto plasmadas, entre otras cosas, en la aplicación eh, del acuerdo de los fondos adicionales en el importante esfuerzo que tuvimos que realizar con fondos propios a la hora de aplicar la subida salarial del 1,5 en el pasado mes de noviembre o en el propio incremento del pago por kilometraje eh, pasando a ser de 0,23 euros kilómetro, lo que supone una mejora respecto a la media de lo que acontece en el conjunto de las administraciones eh, públicas. Hoy, como saben, eh, tiene ya carta de naturaleza una vez publicado el decreto ley en el día de mañana de las 35 horas. También hemos trabajado en la carrera profesional horizontal, como todos ustedes saben, por lo que están convocados los distintos procesos, tanto de la categoría profesional 1, el extraordinario y ordinario, y la categoría profesional 2, de cara al extraordinario. Y además hemos regulado, y esto es importante y lo quiero resaltar, tipos de trabajo fundamentales y esenciales para todos nosotros, como es el modelo del teletrabajo y el acceso de las personas con discapacidad al empleo eh, público. Por tanto, estamos en un eh, momento importante desde el punto de vista de nuestra eh, función eh, pública y de los acuerdos que estamos queriendo llevar a efecto. El otro ámbito de lo aprobado en la mañana de hoy por el Consejo de Gobierno hace relación algo que va a acontecer, como todos ustedes saben, el próximo 28 de mayo. Hemos procedido a convocar las elecciones a alcaldes pedáneos de las entidades locales menores de nuestra eh, comunidad y, además, hemos aprobado el manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales. Como ustedes saben, nuestra comunidad autónoma es una comunidad autónoma, eminentemente municipalista, 2.248 municipios, pero además de 2.248 municipios, nosotros tenemos 2.208 pedanías, 2.208 entidades locales menores. Esas entidades locales menores que me van a permitir que haga el desglose por provincias, porque es muy dispar y es importante que lo recordemos, hace que en la provincia de Ávila tengamos dos entidades locales menores, en la provincia de Burgos, 643, en la provincia de León, 1226, en la provincia de Palencia, 223, en la provincia de Salamanca, 19, en la provincia de Segovia, 17, en la provincia de Soria, 55, en la provincia de Valladolid, 9 y en la provincia de Zamora, 14. Bueno, pues esa eh, eh, situación, como les digo, tan dispar de lo que es la realidad municipalista en nuestra comunidad autónoma, hace que, por acuerdo de la Junta Electoral Central, se ha establecido que, en los casos en que las comunidades autónomas, como es el caso de la nuestra, asuman la competencia de la creación de nuevas entidades territoriales, deban de ser estas las que procedan a llevar a cabo las correspondientes elecciones en dichas entidades locales. Y es lo que hemos hecho. Asumimos esa responsabilidad y, por tanto, aprobamos el acuerdo por el cual se decreta eh, la celebración de las elecciones. Eh, como les digo, las elecciones se van a celebrar el próximo 28 de mayo coincidiendo con las elecciones locales y van a resultar elegidos nuestros alcaldes pedáneos en las entidades locales menores a las que me acabo eh, de referir. La duración de la campaña electoral eh, es de 15 días, comenzando el viernes 12 de mayo, mayo y finalizando el viernes 26 de mayo coincidente con el de las elecciones eh, locales. Eh, ¿Por dónde nos vamos a regir? Pues nos tenemos que regir, lógicamente, por nuestra ley del régimen electoral, así como las disposiciones acorde con su naturaleza que sean eh, aplicables del régimen electoral eh, general y la normativa eh, de desarrollo. Asimismo, la Junta Electoral Central ha manifestado su parecer favorable a la aprobación del manual de instrucciones para las personas que integren las distintas mesas electorales y hemos procedido en la mañana de hoy en el Consejo de Gobierno a aprobar el mismo. Por otra parte, significarles que vamos a firmar un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en el cual, y quiero resaltarlo, trabajamos de manera coordinada con la delegación de gobierno de España, aquí en Castilla y León, en todo el trabajo y desarrollo para que el proceso se produzca de una manera lógica. Eh, natural y, y, y concordante con el proceso de las elecciones eh, locales que le corresponde llevar a cabo a la Administración General del Estado, al Gobierno eh, de España. Yo, por mi parte, no tengo más que señalarles, salvo las preguntas que ustedes nos quieran realizar luego. Pues muchas gracias. Saben a ustedes que son asuntos ciertamente relevantes que tienen que ver con los servicios públicos que prestamos en Castilla y León, no solamente con la mejora de las condiciones de los empleados públicos, sino con los servicios que prestamos en materia de sanidad, educación, servicios sociales, que también acompañan otros acuerdos. Importan mucho en este Consejo de Gobierno los temas del mundo rural y los relacionados con el transporte y, asimismo, los vinculados a la Semana Santa. Hay cuatro asuntos que han sido también objeto de análisis por parte del Consejo de Gobierno, que me permito <coughs> señalárselos, aunque sea brevemente, por su interés. En primer lugar, una información de lo que ustedes también dominan en servicio público, ...como consecuencia de la Semana Santa y de las circunstancias que coinciden en ese momento... ...pues es un periodo de cierta escasez en la existencia de sangre y sus derivados en el centro de hemoterapia... ...tanto por el, el hecho de que la movilidad del conjunto de los ciudadanos puede hacer necesario... ...en algún momento dado alguna dosis adicional de la que es eh, precisa en otras condiciones... El hecho de que muchas personas estén fuera de su lugar habitual también hace disminuir en esa época del año las donaciones. Son cuatro los grupos donde se nos comunica que es más preciso este tipo de donaciones y donde las carencias son más importantes. Estamos hablando del grupo A positivo, A negativo, cero positivo y cero negativo. Por tanto, agradeciendo de antemano a todas las personas que Castileo son donantes de sangre, reconociendo que son personas ciertamente generosas en una comunidad tan solidaria como la nuestra. Les solicitamos a ellos y a cualquier otra persona que sea de esos grupos que puedan donar estos días eh, sangre de esos grupos, que es especialmente necesaria y útil en este momento vinculado a la Semana Santa, igual que hacemos con casi todos los periodos vacacionales. Una segunda cuestión que hemos acordado hoy también en el Consejo de Gobierno, que es dirigirnos al Gobierno de España exigiendo cantidades adicionales a las que inicialmente habían sido aprobadas para dar respuesta positiva a todas las solicitudes que ha habido del bono Vivienda Joven. Este es un bono que en el caso concreto de Castilla y León ha tenido 16.082 solicitudes y solamente se ha podido conceder a 3.827 jóvenes. Saben ustedes que este es un bono que sacó de forma unilateral el Gobierno, sin consultar con las comunidades autónomas, sin tener en cuenta nuestra opinión. Luego, eh, otorgó esta gestión a las comunidades autónomas sin que lo hayamos pedido por motivos competenciales o bien por la incapacidad del Gobierno para llevar a cabo esa ejecución. Y, finalmente, lo que se ha demostrado, como habíamos dicho, es que el modelo estaba mal diseñado y que el dinero era insuficiente. Y, además, hay una regla de distribución que es que las comunidades autónomas estamos obliga obligadas a cumplir esa normativa que se nos eh, deriva en la entrega de ese dinero, pero además la resolución tiene que ser por estricto orden de llegada, de tal forma que únicamente hemos podido conceder con el dinero que ha sido asignado a Castilla y León 3.820 solicitudes, que supone que dejamos sin conceder prácticamente 12.000 solicitudes que reunían seguramente los requisitos y que no podemos entregarles. Desde aquí lo que hacemos es exigir, ...al gobierno, que dado que no nos tuvo en cuenta a la hora de poner en marcha ese sistema... ...y que no nos ha tenido en cuenta en el día a día, al menos ahora que hemos hecho la resolución... ...pues sí se nos transfiera el dinero correspondiente para que sea una respuesta positiva... ...para aquellos jóvenes que se les generó una expectativa y esa expectativa se ha visto defraudada. Estamos viendo por parte del gobierno que está defraudando muchas expectativas... ...hace muchas convocatorias que pueden resultar muy llamativas en un momento determinado pero luego o no llegan a sus destinatarios o no llegan de forma insuficiente o tienen muchísima letra pequeña. Y a esto se une otro hecho añadido, que es que apenas se producen para un único año. Eh, no sabemos si esto va a tener continuidad o no en el futuro. Esta es una diferencia muy importante respecto de lo que hacemos en la Junta de Castilla y León, donde nuestros trabajos son de medio y largo plazo y, además, procuramos hacer el esfuerzo de llegar al conjunto de los ciudadanos. Pongo este caso en materia de transporte, que Parece que hay unas medidas muy concretas para solo un año en materia de transportes, cuando las que hemos puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León saben ustedes que en materia de las líneas de altas prestaciones ferroviarias van a ser con carácter de continuidad, más allá, por tanto, de un solo ejercicio, más allá del aspecto de la relevancia que este ejercicio pueda ser importante desde el punto de vista político para el Gobierno de España. Y esto lo vemos en el tema de vivienda. La Junta de Castilla y León tiene sus propias líneas de convocatoria y lo que hacemos es ir complementando cantidades hasta otorgar por el importe total de las solicitudes... ...para que nadie que cumpla los requisitos en Castilla y León con cargo a las convocatorias de la Junta de Castilla y León se quede sin la ayuda. Desgraciadamente el Gobierno ni ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas. Ha buscado solo un fácil titular en un momento dado. Luego se ha olvidado de la gestión transmitiéndoselo a las comunidades autónomas. Y cuando el dinero no llega y el criterio de selección es únicamente la presentación del momento pues parece que no hay respuesta al otro lado de quien puso en marcha la iniciativa. Nosotros hemos cumplido nuestra parte de lo que nos correspondía, que es resolver la ayuda. Recordarán ustedes que muchos de ustedes durante estas mismas sesiones del Consejo de Gobierno me preguntaban que cuándo íbamos a poder resolver las ayudas, porque era esta la cuestión, la dificultad, se nos si estaba si estaba que fuéramos rápido. Efectivamente, estamos entre las comunidades autónomas que ya hemos resuelto, pero el problema no era de nuestra capacidad de resolver. ...más pronto que los demás. El problema era, lógicamente, es que la dotación económica era insuficiente. Y desde ese punto de vista nos hemos dirigido ya al Gobierno para que asegure una dotación suficiente, al menos este ejercicio... ...que es el que ha dado las expectativas, para que todas las personas que conforme a ese anuncio vieron una expectativa no encuentren un fraude... ...esas expectativas como consecuencia de que finalmente la mayor parte de las solicitudes no pueden ser atendidas... ...no porque estén mal hechas, sino porque el Gobierno ha diseñado mal el sistema... ...y no ha dotado adecuadamente las cantidades económicas. Esto lo estamos viendo con este asunto, lo estamos viendo con el ingreso mínimo vital ...lo estamos viendo con ese bono cultural de apoyo a los jóvenes que ustedes conocen... ...donde al final los modelos se diseñan mal, donde se generan muchas expectativas donde se defraudan las expectativas de muchísimas personas, donde cuando la cosa no funciona el problema se transfiere a las comunidades autónomas y luego al final se intenta que el problema sea de otros. Yo desde aquí insisto en ello, en ese sentido insistiremos, la dotación que es necesaria es de 50 millones de euros para poder garantizar la expectativa que el Gobierno lanzó. Este es un problema no solamente de Castilla y León, sino de toda España, porque la expectativa se generó para toda España y hasta donde tenemos conocimiento en las comunidades autónomas que han resuelto, que todavía no son todas, pues en todas ellas hay un porcentaje muy alto de solicitudes que se quedan sin cubrir por falta de recursos económicos. Y esto es digno de tenerse en cuenta a la hora de dotarlo ahora, pero también en el futuro, cuando el Gobierno piense en hacer anuncios aislados o individuales, que se generen las expectativas que se correspondan luego con las realidades y los hechos. Esto de generar una expectativa, un titular intentar procurar con ello abrir un telediario, una página de un periódico, un informativo de radio, lo que está provocando en mucha gente es una expectativa que luego no se corresponde con la realidad. Y la realidad está siendo la que vemos con el ingreso mínimo vital, con las ayudas del bono joven o con las ayudas del bono cultural, que se generan expectativas y luego se defraudan esas expectativas. Un segundo aspecto que hemos eh, analizado hoy, es el hecho de que la conferencia sectorial que se va a reunir ahora en materia de política digital finalmente eh, ha incorporado, eh, vía esa convocatoria pública que se hizo en concurrencia, eh, proyectos que nuestra comunidad autónoma presentó a la convocatoria con fondos europeos en materia de desarrollo tecnológico y digitalización. Castellón aquí ha hecho un ejemplo cuando se hizo esta convocatoria el límite máximo de programas a presentar era tres o cuatro... ...si uno de esos programas estaba asociado a la ciberseguridad. Castilla y León presentó cuatro programas y los cuatro han pasado el corte... ...de acuerdo con, con ese sistema de selección y gestión. Y nos va a permitir que Castilla y León sea la comunidad autónoma... ...con más número de proyectos que se puedan otorgar... ...y que seamos la segunda en el importe total de la ayuda que podamos obtener... ...de la Unión Europea. Estamos hablando de 57 millones de euros... Hablamos de cuatro programas. Todos ellos son, como están diseñados en la convocatoria, en colaboración con otras comunidades autónomas. Un programa en materia de ciberseguridad, un programa en materia de agroindustria, otro en materia de patrimonio natural y ambiental y un último en materia de patrimonio histórico. Estamos hablando de proyectos que siempre se hacen en colaboración con las comunidades autónomas, pero siempre hay una comunidad autónoma que lidera esos proyectos en relación con el resto. Tengo que decirles que Castilla y León, de las cuatro iniciativas en las que participa, lidera como comunidad autónoma tres de ellas. Somos la comunidad autónoma que más iniciativas de desarrollo tecnológico y de digitalización ante los fondos Ritech de la Unión Europea ha podido obtener y ha podido liderar. En el, lideramos en concreto la iniciativa presentada en materia de ciberseguridad, la presentada en materia de patrimonio natural y ambiental y la presentada en materia de patrimonio histórico. La relativa a la industria agroalimentaria es liderada por la comunidad de Castilla-La Mancha, pero nuestra participación también es muy activa en la gestión de muchos de esos programas. Por poner por caso la de ciberseguridad, recordarán ustedes que se presentó en León la semana pasada, se otorgaron tres para toda España. La que lidera Castilla y León la compartimos ...con País Vasco y Andalucía... ...y es liderada por la Comunidad Autónoma de Castilla y León... ...se acompañan el resto, esto supone 14 millones de euros... ...y la que se eh, realiza en materia agroalimentaria... ...es liderada por la Comunidad de Castilla La Mancha... ...y se presentó en Toledo esta misma semana... ...la que se autorizarán hoy... La de patrimonio natural y de patrimonio histórico serán lideradas por la comunidad autónoma de Castilla y León en colaboración con otras comunidades autónomas. Son cuestiones que tocan de lleno nuestras señas de identidad como comunidad autónoma, nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio histórico, nuestra industria agroalimentaria y también el objetivo de digitalizar nuestras empresas, digitalizar Castilla y León. Se les entregará una nota de prensa al respecto a lo largo de la jornada, a medida que eh, se tenga ya el conocimiento... Eh, definitivo de estos acuerdos. En otro ámbito de cosas, creo que les he dicho tres temas, el cuarto es el relativo en materia de incendios. Mañana el consejero de Medio Ambiente comparecerá en rueda de prensa para dar ya explicación detallada de los medios disponibles en este momento y con motivo también de la situación que estamos atravesando. Sí decirles, eh, quizá de forma anticipada, y también ante las dudas que continuamente miembros del Gobierno de España están trasladando sobre únicamente la gestión en torno a la comunidad autónoma de Castilla y León, no de otras comunidades autónomas. Y puedo dejar claro, la Junta de Castilla y León tiene en este momento los mayores medios que ha tenido nunca en su historia para esta época del año en materia de incendios. Y el Gobierno de España tiene en Castilla y León los medios más reducidos que ha tenido nunca en su historia para esta época del año. Esos son los datos... Que resumen este hecho. Nunca la Junta de Castilla y León había tenido tantos medios en la lucha contra incendios en esta época del año y nunca el Gobierno de España había puesto menos medios para esta época del año a disposición de las comunidades autónomas. Ya saben ustedes que el Gobierno tiene eh, la competencia en materia de medios aéreos. Faltan muchos de los que se han puesto otros años y, en concreto, se ha dicho claramente los helicópteros bombarderos CAMOF están todavía sin poner en servicio a pesar del momento del año que estamos haciendo. Digo esto porque es casi continuo la llegada reiterada de miembros del Gobierno de España. Yo diría que hasta de una forma coordinada entre ellos, siguiendo algún tipo de instrucción precisa, para meterse con la Junta de Castilla y León. Yo he contado personalmente que en los últimos días son 12 los ministros que han venido a Castilla y León. Muchos de ellos a hablar mal de Castilla y León y mal de la Junta de Castilla y León. Casi ninguno ha traído algo positivo a nuestra comunidad autónoma. Pero es que luego ha habido personas del Gobierno que fuera de Castilla y León se han dirigido también contra Castilla y León. El Gobierno de España lo ha hecho en el Congreso de los Diputados en la persona de su eh, presidente o de su portavoz. La ministra de Medio Ambiente que tiene competencias en otra comunidad autónoma, cuando hablaba mal de alguien, habló mal de Castilla y León. ¿Nosotros qué queremos? Pues un trato justo, que nos traten como a los demás. Que cuando el Gobierno habla de eh, la comunidad de Valencia, cuando habla de Asturias, cuando habla de Cantabria y cuando habla de los retos y problemas que ya existen y cuáles son las circunstancias, vemos que hay un elemento de solidaridad y de apoyo. Y cuando habla de Castilla y León… Vemos que es para echar la culpa al operativo de incendios de la Junta de Castilla y León. Cuando, insisto, nunca antes la Junta de Castilla y León tuvo tantos medios en lucha contra incendios como tiene hoy en esta época del año y nunca antes el Gobierno de España puso menos medios de lo que ha puesto a día de hoy en la lucha contra incendios para esta época del año. Y, sin más, pues eh, estamos a la espera de sus preguntas, por si es más oportuno hacer alguna. Sí, buenos días. Eh, yo le quería preguntar al consejero de la Presidencia si nos puede... Eh, valorar económicamente lo que supone la aplicación de la jornada de 35 horas para la Junta y si nos puede avanzar eh, si tienen cálculo de los contratos a mayores que, que va a implicar en, en trabajadores públicos y luego si, si hay también valoración económica de lo que supone a la Junta organizar las eh, elecciones municipales en las entidades locales menores Mire, en relación a la primera de las cuestiones que usted me plantea decirle eh, que esta medida, el decretar las 35 horas, en ningún caso va a suponer una merma, y esto quiero dejarlo bien claro en la calidad de la prestación de los servicios eh, públicos de nuestra comunidad. Como lo, le decimos, eh, lo que hemos decretado, lo que hemos acordado, es que la jornada laboral empiece a partir del 1 de junio. Hemos hecho una reserva, eh, lo que queda de año, en torno a los 35 millones de euros para poder atender eh, precisamente eh, la puesta en marcha de esta eh, medida a la que nos habíamos eh, comprometido. Por tanto, eso es lo que le puedo señalar. En cuanto a los contratos que usted me decía, yo en este momento no le puedo decir cuáles son los contratos que se vayan a llevar a efecto porque queda un, un largo trecho de trabajo que tenemos que realizar en las correspondientes mesas sectoriales para determinar cómo y de qué manera eh, se canaliza todo este proceso en aras a lo que le decía anteriormente, que no vamos a realizar ninguna merma en la calidad de la prestación de los servicios. En relación a la siguiente cuestión que me hablaba del, del gasto electoral, mire, cuantificado no lo tenemos, lo que yo sí que tengo es, en el convenio que estamos eh, firmando con el Ministerio del Interior el reparto de los eh, costes, de las acciones que le corresponde a la Administración General del Estado y que le corresponde a la Junta de Castilla y León. ¿Qué asume el Ministerio del Interior? Pues el Ministerio del Interior asume el gasto derivado del pago de las dietas y seguridad social de los miembros de las mesas electorales, así como el suministro de cabinas y soportes, la fabricación y distribución del material... ...electoral, impreso común y la elaboración, fabricación y distribución... ...así como del gasto del manual de instrucciones al que me he referido anteriormente. ¿Qué asumimos desde la comunidad autónoma, desde la Junta de Castilla y León? Pues el coste de las papeletas eh, de votación y el coste derivado del acondicionamiento... ...de los locales, así como el coste del transporte gratuito para el electorado... Nuestra obligación es facilitar al Ministerio del Interior los resultados e eh, informar al Ministerio sobre las disposiciones que se adopten en materia de jornada y permisos de las personas que van a intervenir durante todo el proceso electoral. Eso, en este momento, no tiene una cuantificación económica eh, efectiva y certera. Sí, en, sí en, en relación a las 35 horas, los sindicatos cifran al menos en 4.500, el personal que se necesitaría. No sé si este es un punto de partida para negociar o, o es demasiado. Y luego quería preguntar una duda eh, sobre los fondos adicionales para atender el bono de alquiler de vivienda. Ha dicho, creo que hay 50 millones. ¿Sería esa la cantidad eh, adicional a los 21 o 50 en su conjunto? No, no, adicional a los 21. Adicional a los 21. Y luego quería una valoración de la elección de Valladolid como sede de la gala de los Goya el próximo año. Gracias. Bien, en relación eh, a lo que me señalaba, el punto de partido, mire usted, es el punto de la negociación que tenemos que ir estableciendo y en la cual tenemos que ir trabajando con las organizaciones eh, eh, representativas, con las organizaciones representativas de todos y cada uno de los empleados públicos. Como le he dicho, hemos hecho esa reserva de ese dinero desde el punto de vista presupuestario y, como le he dicho también y le insisto, tenemos un largo trecho de negociación en el cual vamos a ir avanzando en aras a que la merma no se produzca en la prestación de nuestros servicios públicos y que se sigan prestando con la calidad de vida. Le preguntaba, creo que en materia de vivienda. Al... Sí, en materia de vivienda creo que contesté. Son 50 millones de euros adicionales los que haría falta para esta ocasión. Pedimos, lógicamente, para esta convocatoria. Si en sucesivas convocatorias se planteara, pues lo suyo sería que el Gobierno nos llamara a las comunidades autónomas para consultar antes el cómo hacerlo, pero también que no se generen expectativas si no se van a poder cumplir. Y luego me preguntaba una, materia, una cuestión en materia cultural de la elección de la… Ciudad de Valladolid como sede para los premios Goya, refleja claramente la posición de nuestra comunidad, que es primordial dentro de España en materia cultural. Viene en nuestro Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Castilla y León es una comunidad histórica y cultural, es una referencia para nosotros la cultura, lo es desde el punto de vista de la gestión de las actividades culturales, lo es desde el punto de vista de la gestión del patrimonio histórico. Nadie tiene tanto patrimonio histórico en Castilla y León dentro de España como lo tiene Castilla y León. Nadie tiene en España tanto patrimonio histórico como lo tiene nuestra comunidad autónoma en términos de bienes inmuebles que son calificados como bienes de interés cultural, en términos de otros bienes calificados como interés cultural no siendo bienes inmuebles o también en bienes patrimonio de la humanidad seleccionados por la UNESCO. Yo creo que es justo reconocer Castilla y León como lo que es, una comunidad histórica y cultural, una comunidad acogedora para las actividades culturales y una comunidad que referencia en la gestión del patrimonio y en la gestión de la política cultural. Sí, a, a... Si me, si me eh, permiten a mí también valorar los Goyas? Sí, claro. Yo lo único que le puedo decir es que Valladolid es una ciudad de cine y lo que estamos haciendo con la consecución de la gala de los goyas en nuestra ciudad, pues es algo tan debido como a lo largo de la historia venimos trabajando todos y cada uno de los vallisoletanos. ...por y para el cine, por tanto, estamos de enhorabuena. Sí, eh, sobre, precisamente sobre la Gala de los Goya, eh, quería saber de qué manera ha participado la Junta en eh, esta candidatura... ...si ha luchado para que viniera a la comunidad y también quería saber eh, de qué manera piensa aportar... ...una vez que ya se ha conocido que va a llegar a, a Valladolid el año que viene. Y luego, sobre esta cuestión, eh, Empleo, informó ayer a los sindicatos que la Junta finalmente se iba a aportar eh, fondos para, para el Serla. No sé si con esto ya dan por resuelto el problema... Y también quería saber si, si mantienen que, que el SERLA es, es un chiringuito de los sindicatos, ya que van a aportar 400.000 euros a él. Gracias. Pues, en primer lugar, tiene que ser la Academia de Cine, que es la, que es la organizadora la que informe de todos los proyectos. Nosotros, lógicamente, colaboraremos en aquello que sea necesario, reconociendo el liderazgo que aquí tiene quien los organiza estos premios, que es la Academia del Cine Español. Y, en segundo de los aspectos, ayer hubo una reunión en este ámbito, mañana… Habrá otra. Ayer se dio cuenta de la reunión, mañana se dará cuenta también de la reunión e iremos a, a, a informando sobre los avances que se produzcan, pero se va cumpliendo aquello que les veníamos diciendo, que era el compromiso de la Junta de Castilla y León. Yo quería volver sobre las 35 horas. Han dicho que tienen una reserva para este año de 35 millones, teniendo en cuenta que solo será de aplicación a partir del 1 de octubre. Esa aplicación desde el 1 de julio, pero en verano ya se aplica a las 35 horas. O sea, para el último trimestre, 35 millones. Se puede extrapolar unos 130 a 140 millones para todo un año, para los siguientes. Y, por otra parte, se habla aquí en el acuerdo de adaptación de los horarios... Del horario de las dependencias administrativas, ¿afectará el horario de atención a los ciudadanos o es a los horarios que nos ha dicho de horario fijo y variable? Eh, en relación a lo que decía usted de la extrapolación, hombre, está aquí el consejero de, de Hacienda y a lo mejor él quiere señalar algo, pero en todo caso yo no haría ninguna extrapolación porque lo que estamos haciendo es una reserva, vamos a ver cómo somos capaces de llegar a un acuerdo con las organizaciones más representativas ...y el tiempo irá deparando lo que haya de ser menester a la hora de llevar a cabo el aplicativo. Piensen ustedes que uno de los motivos principales en los cuales hemos estado trabajando es el siguiente. Nosotros queríamos implantar las 35 horas en todos los sectores, en todos los ámbitos de la Administración regional. Y no es lo mismo como a todo el mundo se le pueda antojar lo que ocurre en la Administración general que lo que pueda ocurrir en una administración tan específica, tan sectorial y tan trufada de distintas jornadas laborales como pueda ser la sanitaria. Por tanto, queda, como les he dicho, un, tra un trabajo por realizar importante y en ello estamos. Hoy hemos dado un gran paso, el Gobierno ha aprobado el decreto de ley por el que se instauran las 35 horas y, además, lo que es más importante, lo hemos hecho teniendo el respaldo de todas las organizaciones sindicales. Y desde aquí yo quiero lanzar eh, bueno, pues un agradecimiento a todos y cada uno de los empleados públicos de esta Administración en aras a la satisfacción general de todos y cada uno de los ciudadanos eh, que viven y trabajan en nuestra comunidad eh, autónoma. En cuanto a la jornada, estamos hablando no de la jornada de atención al público y sí de los tiempos de trabajo y las flexibilidades y las eh, conciliaciones correspondientes de todos y cada uno de los empleados en cada uno de los sectores. Sí, quería preguntarle al consejero eh, si cree si este, este gran paso del, del acuerdo de las 35 horas va a ser el último de sus pasos eh, como consejero de la Junta o si tiene fijado una fecha para dejar la consejería, dada su candidatura a la alcaldía de Valladolid. Pues, mire, espero que no sea el último de los pasos. Yo creo que, además, mañana... Tenemos un, un momento importante con la firma del preacuerdo eh, en materia del convenio colectivo, si somos capaces de llevarlo a efecto. Y en relación hasta dónde o cuándo estará este consejero de la Presidencia, dos cuestiones importantes. En primer lugar, eh, es una decisión que, como todos ustedes saben, corresponde al presidente de la Junta nombrar y cesar a sus consejeros. Y, por tanto, y desde ese punto de vista, total y absolutamente respetable... Lo que señale mi eh, presidente en segundo lugar, eh, desde el punto de vista jurídico, como bien saben ustedes, eh, no hay incompatibilidad hasta el momento de eh, la recogida del acta como concejal. Por tanto, hasta ese momento yo puedo seguir desempeñando las gestiones como consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Y ya que me hace esa pregunta, yo voy a hacerle una reflexión, porque yo sé que estas cuestiones se prestan a un debate continuo, ¿no? de cuando deja uno o no deja un puesto. Vamos a ver, imagínese usted que el que se presentara a un determinado municipio como candidato fuera médico. ¿Ese médico de atención primaria debería de dejar la responsabilidad que tiene con sus pacientes eh, hasta el momento de recogida del acta de concejal? Imaginemos que en vez de ser médico eh, tiene una trabajo en hostelería o es el que regenta un restaurante dentro de la hostelería debe de dejar o de llevar a cabo su trabajo porque se dedique a llevar a cabo eh, una representación de todos y cada uno de los ciudadanos de un municipio determinado pero vayamos más allá pensemos que se lo exigimos a determinados eh, representantes que ejercen una función pública política. ¿Por qué no se lo exigimos a los demás? ¿Por qué no le decimos al alcalde de turno que se presenta a unas elecciones que cuándo va a dejar de ser alcalde para dedicarse en cuerpo y alma a llevar a cabo la correspondiente elección y campaña electoral? Mire, este es un tema que tiene que ver con algo eh, que atañe a las personas que tiene que ver con la capacidad de trabajo, con la capacidad de esfuerzo, con la capacidad de coraje en, en el cual puede verse inmerso para atender eh, las distintas educaciones. Yo estoy entregado en cuerpo y alma a todos y cada uno de los castellanos y leoneses y al hacerlo estoy entregado en cuerpo y alma a todos y cada uno de los ciudadanos de Valladolid. Sí, voy eh, en bueno, el tema de, de los Goya. Eh, dicen que van a colaborar con la, con la Academia. No sé si mediante la aportación de algún tipo de fondos o otra, otra cuestión. Y luego, mmm, quería saber si puede existir algún tipo de reticencia de su socio por financiar estos, estos premios. Pues lo organiza la Academia de Cine. Son la Academia de Cine quien decide los premios. Y nosotros no formamos parte del jurado y, por tanto, nosotros en aquello que sea necesario y que se estime oportuno, pues naturalmente colaboraremos y estamos a disposición de la Academia para que esta gala salga como se merece y que demostremos una vez más que Castilla y León es lo que es una buena comunidad para celebrar todo tipo de eventos de cualquier naturaleza eh, y los culturales es un buen ejemplo de ello. ¿Alguna cuestión más? Sí. Espera. Eh. Eh, yo, ¿quién...? Lo mismo, vale. Eh, bueno, pues aprovechando que está aquí el consejero de la Presidencia, quería preguntar eh, cómo va el tema de la ley de violencia intrafamiliar y del decreto de concordia, que Vox se ha quejado varias veces de que esto va, va lento. Me gustaría saber en qué, en qué situación está. Mire, yo de lo único que le puedo hablar es de la memoria histórica, memoria democrática. Seguimos trabajando internamente eh, ambas formaciones. Y no le puedo avanzar nada más. En relación a la Ley de Violencia Intrafamiliar, no tengo ningún dato al respecto. Y, y luego le quería preguntar al portavoz, ya que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no ha, no ha contestado a, a las preguntas que hemos hecho en mi medio. Me gustaría eh, saber si tienen ya una estimación de la superficie que se ha quemado en, en Candelario. Eh, ¿Quién dio la orden de proceder a esa quema controlada? y si eh, hubo algún tipo de confusión con la previsión meteorológica como para ponerse a hacer una quema controlada en un día de viento en una en, en una sierra. Pues aprovechando su pregunta, quiero dejar clara una cosa. Nuestro apoyo firme y decidido a los profesionales del Operativo de Incendio de Castilla y León. Queremos que hacen nuestro trabajo, sus decisiones son apoyadas por el Gobierno de Castilla y León. Estamos orgullosos de que estén entre los mejores de España y que si tenemos una masa forestal que es la mejor de España en términos de calidad, en términos de diversidad y en términos de extensión, es en gran parte al conjunto de la sociedad y muy específicamente a los profesionales a los que usted señalaba. Y, por tanto, desde aquí mi apoyo a esos profesionales no, no, no. y mi no respeto señalado, ¿eh? y mi respaldo bueno. y, eh, especialmente, cuando son criticados por parte del Gobierno de España pues me parece que tenemos que apoyarles todavía más. Tenemos excelentes profesionales en Castilla y León y les vamos a apoyar en sus decisiones. Pero no es una crítica a los trabajadores, no es una crítica. Quiero saber quién dio la orden, cómo se, cómo se tomó en cuenta la previsión meteorológica y, y, y, y, y cuál es la superficie quemada. No he hecho ninguna crítica a los trabajadores, nada más lejos de mi intención. Pues el criterio es profesional y, por tanto, nos respaldamos ese criterio ...profesional en esa toma de decisión. ¿En cuanto, a la en cuanto a la superficie, ustedes saben que tenemos un procedimiento sistematizado... ...en cuanto a la realización de información. Yo sé que en torno a esto sí que hubo un debate... ...pero nosotros establecemos un procedimiento en función de la época del año... ...y en función del riesgo de incendio... ...también en función del tipo de incendio. Cuando el tipo de incendio no llega a un nivel determinado... ...de hectáreas afectadas o de patrimonio arbolado afectado... ...pues lógicamente la comunicación no figura en este orden... ...porque en Castilla y León el número de incendios... ...lógicamente es el catálogo sistematizado que se lleva... ...en este caso yo creo que el número de hectáreas arboladas... ...fue nula o prácticamente insignificante y por eso no figuraba dentro del eh, criterio sistemático en la estabilización de la, de la información en comunicación que se remite, sin perjuicio, lógicamente, que las respectivas delegaciones territoriales de la Junta de Castilla estado a su disposición para dar toda la información que era precisa sobre estos incendios. Pero es verdad que en el ámbito autonómico sí que hay un criterio sistematizado de cuáles son el rango de los incendios para los cuales se da una información, este incendio que usted señala no llegó a ese rango y, por tanto, su impacto fue claramente inferior al que determina un nivel de información dentro del sistema sistematizado. Sí, y por hacer un, un pequeño matiz con respecto a la reunión de, de ayer en torno, al, en torno al SERLA, los eh, sindicatos trasladaron y la Consejería de, de Industria, Comercio y Empleo también, ese plan que se les había planteado eh, con, con ocho líneas y que los, los sindicatos decían que, que se les habían presentado como inamovibles, es decir, que las aceptasen o no se iban, se iban a llevar a cabo, cerrando un poco la, la puerta a, a una posible negociación, aunque sí que esperaban que en la reunión de este viernes se, sí que se pudieran abordar individualmente cada uno de esos puntos. Eh, solo matizar, es así, o sea, es, es la, la, el plan presentado ayer por, por la Consejería de Industria... Es, es finalmente lo que va a aplicar la, la Junta de Castilla y León o sí que están abiertos a escuchar y a debatir de nuevo con, con los sindicatos cada uno de esos aspectos. Fíjese si estamos dispuestos a escuchar y a debatir que ayer se celebró una reunión y mañana se va a celebrar otra. Lógicamente que haya un acuerdo supone del acercamiento de ambas partes. Yo creo que ayer los sindicatos reconocieron el acercamiento que había hecho la Junta de Castilla y León. Si al final hay un acuerdo, pues es el acercamiento mutuo respecto de posiciones iniciales. Vamos a valorar ...cuando se produzca finalmente el acuerdo y las decisiones que se tengan que tomar. Sí, hola, buenos días. Sobre el, el bono de alquiler joven, no sé si saben en cuánto tiempo se agotó el crédito. No sé si fueron días. Bueno, nosotros lo que tenemos que tener es todo el listado de personas que se recibieron. Y, lógicamente, una vez que se tiene el listado hay que examinar que se cumplen los criterios... Porque puede haber personas que lo hayan solicitado que no cumplan los criterios y, por tanto, sigue abierto el plazo. Y el plazo, además, sigue abierto durante el periodo que el Gobierno establece que tiene que estar abierto ese plazo. Y, a partir de ahí, una vez que se analizan todas las solicitudes, lo que se ha visto es que solo se pueden dar a las primeras, de acuerdo con los créditos y el sistema que estableció el Gobierno, que es lo que se ha hecho. Lógicamente, el dinero era muy insuficiente, la expectativa fue muy grande, las demandas fueron muchas… Y la decepción ha sido enorme, como ustedes pueden imaginar, porque han sido 12.000 solicitudes las que se han quedado sin poder atender porque se les informó de un derecho que finalmente no existía, porque la cantidad no se correspondía con la convocatoria con la que se efectuó. Sí, buenos días. Señor Carrillo, quería preguntarle dos cuestiones y una cuestión al señor Carnero eh, sobre el concierto solidario que, que se está organizando en Zamora. Eh, eh, se han conocido un poco las, las cifras de, de los cachés de los artistas. Mi pregunta sería, más o menos, cuánto esperan, ya que se trata de un concierto solidario, aproximadamente, si no han hecho alguna estimación de lo que la Junta de Castilla y León espera recaudar en este evento. Y, por otra parte, respecto a Villalar, al Día de la, la Comunidad, ¿más o menos hay alguna cantidad que vaya a aportar la Junta este año? No va a aportar nada desde la Fundación Villalar. En fin, quería saber... Y al señor Carnero quería preguntarle por la otra gran medida que, que ha tomado la Consejería de Presidencia en referencia a los, a los secretarios, a paliar la ausencia de secretarios en, en, los, en los pueblos de Castilla y León. ¿Cómo está ahora mismo este, este plan? Si nos puede. Sobre la primera pregunta, creo que informó con... Un cierto detalle, la Consejería de Cultura, no sé si ese dato lo ofreció, pero para nosotros no es lo único importante el que se recaude una cantidad determinada, porque lógicamente la aportación económica que hace de forma directa la Junta de Castilla y León es relevante en términos del apoyo a la restauración de la zona, en términos ambientales, pero también en términos de apoyo a las actividades productivas. ...que ahí se celebraron. Recordará usted que hicimos una actividad económica eh, relevante en esta materia... ...tanto para el sector agroalimentario como para el resto de los sectores productivos. Lo relevante en este asunto no es solo que se recaude mucho dinero, sino concienciar y sensibilizar al conjunto de la población... ...sobre esta cuestión y poner de manifiesto la importancia que tiene nuestra comunidad en este ámbito, que es doble. Por un lado, el que Castilla y León tiene el mayor patrimonio forestal y natural de toda España... Somos la comunidad de referencia en este ámbito y es bueno que se sepa y se valore. Y, en segundo lugar, sensibilizar a toda la población para que se eh, sensibilice sobre el hecho de proteger la naturaleza. Creo que me dicen también que eh, esta tarde, creo que la consejería tiene previsto dar más información, por tanto… Eh, eh, allí podrán darle más detalles sobre esta cuestión. Y el segundo de los aspectos en relación con Villalar, la Junta de Castilla y León en otras ocasiones ha hecho algunas colaboraciones. Este año estamos dispuestos no solamente a mantenerlas sino a reforzarlas si es preciso alguna concreta y específica para la realización de esa actividad en ese municipio. Eh, lógicamente esta es una tarea que se va a ir eh, concretando y que les informaremos en cuanto tengamos ocasión de ello. En relación a la Pregunta que usted me señalaba respecto a la bolsa de secretarios, informar de que en este momento se están celebrando los correspondientes cursos en las nueve capitales de provincia. Esto empezó el pasado 18 de marzo eh, con mil aspirantes eh, que tienen la obligación de llevar a cabo tanto la presencia en esos cursos, que son de 100 horas, más la obligación de llevar a cabo las correspondientes eh, acciones que desde el punto de vista online, en la parte online, eh, se les eh, requiera y a continuación, en torno al mes de junio, tendrá lugar el examen correspondiente para ya a partir de ese momento eh, conformar la tan ansiada bolsa que queremos de secretarios que puedan estar al servicio de nuestros alcaldes y concejales en los distintos municipios de la comunidad autónoma. Dos temas que les confirmo que había anticipado, pero para darlo ya con seguridad. Efectivamente, el vicepresidente ofrecerá esta tarde una rueda de prensa sobre esta cuestión y ahí habrá ocasión de ofrecer detalles sobre este asunto. Me refiero al concierto a en Zamora. Y en relación con la pregunta que había planteado la señora Cornejo, eh, no afectó ese incendio a arbolado en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, la afección respecto del arbolado fue nula. Ya había dicho que era nula o insignificante. Confirmo que no afectó a ningún tipo de arbolado. Sí, sí. sí. Eso se supo desde el primer momento que no afectaba arbolado. Lo que pasa es que sí que me interesa saber qué superficie se ha quemado de, de matorral. La, la superficie de matorral fueron 160 hectáreas como estimación provisional. provisional. A la espera de la estimación definitiva, estamos hablando de, orden de 160 hectáreas, que lógicamente es en un terreno que también sirve de protección de la superficie forestal que está en el entorno. Sí, yo sobre el, el tema de la… creo que la delegación territorial informó sobre esto, eh, asunto, porque, aunque, lógicamente, digamos que no entra, como comenté antes, aunque sea reiterativo, en, el, eh, eh, si, en la sistemática habitual de información por el método, digamos, general de incendios, sí que cada delegación territorial eh, informa sobre estas cuestiones y creo que este dato se informó ayer por parte de, de la delegación territorial en Salamanca. Sí, eh, sobre el tema de la gala de los Goya… Yo sí que les quería preguntar concretamente si consideran que han sido decisivas las gestiones que se han hecho desde el Ayuntamiento de Valladolid, la eh, concejala de Cultura y Teniente de Alcalde, Ana Redondo, y el propio alcalde, para que la gala eh, se celebre aquí en Valladolid. Si pueden, concretamente, contestar a esa pregunta. Mire, yo les decía anteriormente que Valladolid es una ciudad de cine y, por tanto, se merece que la gala de los Goyas se celebre, que es fruto… ...del trabajo de muchos vallesoletanos, piense usted las ediciones que tiene ya la Seminci... ...es fruto de las distintas corporaciones locales eh, municipales democráticas... ...que han llevado un trabajo y un esfuerzo fundamental en aras a mantener vivo el vino, el, el cine... perdón, ...pero sobre todo y ante todo es fruto de todos y cada uno de los vallesoletanos... ...por tanto... Los gestores actuales del ayuntamiento no han hecho sino recoger ese bagaje y hacer de ello lo que supone, que hoy Valladolid pueda disfrutar de esa gala. Y, por consiguiente, a los gestores hay que reconocérselo. Si no hay más preguntas, vamos, eh, como siempre, y antes de terminar abrir el, el turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo iniciamos en León con Carlos Domínguez de Ileón. Cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, buenos días. Confío en que se me escuche mejor que la semana pasada. Eh, yo tenía bueno, dos preguntas relativas a las ayudas de alquiler. Eh, una de ellas es, primero, si ha valorado en algún momento, ¿o estaría dispuesta la Junta de Castilla y León hacer algún suplemento económico para paliar la falta de fondos para los bonos de, de alquiler de vivienda joven. Eh, ha reclamado en torno a unos 50 millones de euros. Me parece que lo ha cuantificado el Gobierno, pero no sé si hay una intención, una valoración de la Junta de poder ayudar. Y, en segundo lugar, aparte también que cree que… Eh, es decir, si no podrían salir esos fondos del de dinero que la Junta de Castilla y León sí que es verdad que se ha ahorrado de una anualidad de las ayudas ordinarias que no han tenido lugar. Porque las, que, las, las ayudas de alquiler del año pasado, en realidad, se abrió el plazo y se convocaron en diciembre y se van a repartir este año. Respecto a las últimas repartidas, transcurre más de un ejercicio en el cual no va a haber ningún gasto de ayuda al alquiler por parte de la Junta de Castilla y León, a pesar de que sí tiene fondos estatales para hacer ese reparto. Quizás no sé si valoran que el dinero sobrante de esa convocatoria no realizada pudiera ayudar a cubrir ahora parte de, los, de las ayudas que no, que no se van a poder pagar. Y al eh, consejero de la Presidencia sí quería saber en qué momento se encuentra el cumplimiento del fin de la cita previa en la Administración autonómica para, para todos los servicios que se había anunciado prioritariamente a mediados del mes de febrero, ha transcurrido algo más de un mes y medio. Hay muchos servicios que todavía, muchísimos, gerencias, sanitarios, y otros muchos… ...con cita previa obligatoria para los ciudadanos... ...no sé hasta qué punto valoran el, ese cumplimiento prioritario... ...que se había dado de retirarla... ...pues si se está cumpliendo adecuadamente o no. Gracias. Sobre la primera de las cuestiones... ...la Junta de Castilla y León se concentra en aquello que se ha comprometido... ...que es la convocatoria de ayudas... ...que ha convocado la Junta de Castilla y León con sus fondos... ...y que es sí nosotros garantizamos... el ...cubrir todas las demandas que existan de solicitudes que hayan cumplido las condiciones. Estamos entre las muy pocas comunidades autónomas que ofrecen esta garantía. Ya saben ustedes que la mayoría de las comunidades autónomas solo otorgan hasta que se acaba el crédito. Nosotros en los últimos años, no ha sido así siempre, pero sí en los últimos años, venimos garantizando que las subvenciones que cumplen las condiciones tienen ayuda por parte de la Junta de Castilla y León. Lo que, lógicamente, también nos corresponde es exigir al Gobierno que hubiera hecho mejor las cosas y que ponga los fondos para los errores que ha cometido. No nos corresponde a nosotros resolver los problemas del Gobierno. Nosotros denunciamos, por ejemplo, la ley del sí es sí. Ya solo nos faltaría en que al final se nos echara la culpa o fuéramos nosotros los responsables de solucionar el problema en el que el Gobierno nos ha metido a todos. Nosotros no se nos consultó cuando se convocó la línea. Decimos desde el primer momento que estaba mal hecha... ...y que iba a dar problemas... ...y que iba a haber muchas solicitudes sin atender... ...esto ha pasado en todas las comunidades autónomas... ...y al final, pues desgraciadamente... ...nosotros hemos cumplido nuestra tarea... ...que a resolver las ayudas, pero teníamos razón... ...durante un tiempo es verdad que hay quien decía... ...que la pelota estaba en nuestro tejado... ...que decían que teníamos que resolver las ayudas... ...ahora ya están resueltas... ...nosotros hemos cumplido nuestra parte... ...que es lo que se nos encomendó... ...la capacidad técnica que tenemos para hacer bien las cosas... ...y se confió en nosotros porque resolvíamos las ayudas... ...lo hemos hecho... ...ahora quien ha hecho mal las cosas... Es el que tiene que dar solución a esta cuestión. Nosotros ni siquiera sabemos si esa ayuda tiene vocación de continuidad para el futuro. O solamente es durante este año, o por un motivo concreto, que tampoco el Gobierno explicó en su momento cuando la convocó. Y en relación a la cita previa, pues se han dado las oportunas directrices. El mes pasado se han dictado por las distintas delegaciones... Eh, la correspondiente instrucción y lo que se está llevando a cabo es la, la, la sucesiva implantación eh, de evitar precisamente la cita previa en aras a que la regla general sea la presencialidad. Y terminamos hoy en Soria con Iciar Ortega de Soria Noticias. Iciar, buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, yo quería preguntarle primero al, al portavoz. Eh, la Junta anunció ayer que había vendido ya este año 400.000 metros cuadrados de suelo industrial. Eh, y alcanza las ventas totales casi de 2022 ¿cuáles son estos datos eh, para el suelo industrial en Soria y la previsión de la Consejería de Economía y Hacienda para esta provincia a lo largo de este año? ¿se ha notado en el caso de Soria la implantación de las ayudas al funcionamiento y también cómo avanza el tema del PEMa. Y al consejero de la Presidencia le quería preguntar porque ayer el director general de Acción Exterior anunció aquí en Soria una, invers una inversión de 1,4 millones dentro del plan Soria para reformar eh, la Casa de Soria en Madrid, en pleno centro, con el objetivo de convertirla en una embajada de toda Castilla y León. Eh, ¿Cómo cree que debería afrontarse ese proyecto en lo referido más bien a, a estrategias, a cómo se va a llevar a cabo, cómo va a funcionar esta embajada? ¿Va a haber, va a organizar eventos, va a haber algún encargado de la Junta en Madrid para gestionar esta labor? Eh, no sé más o menos ahora qué estrategia se plantea de cara a tener continuidad. ...en la consejería. Eso es todo, muchas gracias. Pues muchas gracias. Efectivamente, Soria en los últimos tiempos... ...sigue que ha habido venta de suelo empresarial. No tengo ahora aquí las cifras en este momento para podérselas confirmar. Muy importante ha sido el impulso en torno al PEMA... ...al Parque Empresarial del Medio Ambiente... ...que ha permitido ofrecer un suelo empresarial en buenas condiciones. Eh, tenemos ya algunas parcelas vendidas, otras con muy buenas expectativas... Y yo creo que hay una buena situación de Soria respecto a la atracción de empresas. Me pregunta usted si a esto ha podido influir en alguna medida esa reducción en los costes de seguridad social. La reducción ha sido ínfima, como usted conoce, claramente insuficiente en relación con las demandas del territorio. Yo creo que lo que más está influyendo es tanto el plan Soria de la Junta de Castilla y León como la puesta en marcha de ese plan. Oferta en torno al Parque Empresarial del Medio Ambiente y el conjunto de ofertas que está haciendo la Junta de Castilla y una a empresas para que se pueda instalar en esa provincia. En relación a la Casa de Soria y la correspondiente reforma que vamos a llevar a cabo, porque lo tenemos así presupuestado, de lo que se trata es de tener eh, dicha casa al servicio de todos los castellanos y leoneses para que se puedan llevar a cabo aparte de los eventos correspondientes y atinentes a las distintas casas regionales representativas en Madrid, de Castilla y León, bueno, pues que esté al servicio y se pueda utilizar para cualquier tipo de evento o actuación que pueda ser requerido, tanto por eh, el ámbito público como por el ámbito privado. Ya muy brevemente creo que Carlos Domínguez quería repreguntar desde León. Eh, Carlos. Sí, sí. Sí, adelante. Ahora, creo que sí, ahora. Bueno, siento tener que preguntar, voy a hacer una pregunta más sencilla. ¿Cómo va a compensar la Junta de Castilla y León la anualidad de sus ayudas ordinarias de alquiler de vivienda que no ha repartido? En primer lugar, y al Consejo de Presidencia, bueno, le preguntaba una valoración del ritmo de implantación del fin de la cita previa, pero creo que tampoco. Es decir, si está satisfecho o no, un mes después del grado de… de, de mantenimiento o de retirada de la cita previa en los servicios eh, de la Administración autonómica. Gracias. Pues le diré que nosotros hemos ejecutado todas las solicitudes que se han presentado, que cumplían los requisitos y, por tanto, hemos abordado a resolver todas ellas y, en segundo lugar, que no hemos tenido que revolver ninguna cantidad al ministerio por falta de ejecución de algún programa en materia de alquiler de viviendas. Y en relación a la pregunta que usted me reiteraba, significarlo que estamos, significarle que estamos procediendo a la correspondiente implantación. Nuestra intención es que quede establecida como regla general la presencialidad y en aras a ello estamos trabajando. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón, sí. nada. Una, una duda. Sobre el bono de, de alquiler joven, usted ha dicho antes que le hemos pedido al Gobierno que se nos transfiera el dinero necesario. No sé si es una, una petición que hace aquí o se han dirigido formalmente al, al Gobierno, por carta o de alguna sí. manera. El consejero de Medio Ambiente y Vivienda envía una carta al Gobierno de España pidiendo bueno dos cosas. Primero, informando de cuál ha sido la resolución, de cuál... Eh, ha sido el número de solicitudes presentadas que cumplían las condiciones y de cuál ha sido el volumen de solicitudes que han podido atenderse en función del orden de llegada. Y, en segundo lugar, solicitando que se cubra esa cantidad que falta y la cuantificación correspondiente a la misma. Y, por tanto, le llegará al Gobierno, si no le ha llegado ya esa información y esa solicitud, y esperamos una respuesta. Le insisto en que nuestro caso no es distinto... ...de lo que seguramente ocurra en otras comunidades autónomas... ...así como en otras comunidades autónomas... ...sí que veíamos una diferencia para el caso de Castilla y León... ...si hablábamos del tema del de, eh, presupuesto del Estado y otros... ...aquí no, aquí el problema es que entendemos nosotros... ...a, a expensas de que puedan resolver el resto de comunidades autónomas... que ya lo han hecho... ...que es un tema de carácter generalizado... ...y que la convocatoria estaba mal diseñada... ...y que para toda España el problema va a ser similar... ...al que hemos padecido aquí en Castilla y León al menos en las que ya está resolviendo estos días junto con nosotros, el problema está siendo similar. Perdón, de forma muy breve, lo prometo. Eh, Quería saber si han dado ya respuesta eh, oficial al requerimiento por el SERLA. Eh, ayer el consejero dijo que había admitido. No sé si lo han trasladado ya oficialmente al Gobierno. Todavía no. Ya es todo. Gracias. Gracias.